Cool Fix Me Easy Gel, gel de fijación media con aspecto natural para el cabello. Aplica una pequeña cantidad sobre cabello húmedo o seco y estiliza a tu gusto. Luce cool todos los días.